y qué tipos de whisky hay y otros datos más, y también uno de cómo elegir el mejor whisky. Espero que les sean de utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.